Hola bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que nos siguen detrás de la pantalla y aquí tenemos a Cintlali. Muy buenas tardes, Cintlali. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí tomando mate, Citli. Sí. Es ¿Sí? muy rico aquí, aprovechando. Es muy rico el mate, no te creo. <risa> te cuesta un poquito, pero era era la, la condición que nosotros le pedimos a Citlali que para venir a conversar por lo menos un mate va a tener que tomar. Y no solo tomar el mate, también tienes que cebar, Citli. Okay. Bueno, a ver cómo se va a hacer el mate. Miren ustedes, una mexicana cebando mate, ¡excelente! Y aparte de tomar mate, vamos a retomar aspectos de la vida, Citli. Así es, claro que sí. Y te trajimos aquí porque, bueno, ya tienes años en todo esto, has aprendido muchas cosas. Llegaste en la nada, ¿no es así, Citli? No, sí. Eh, llegué absolutamente en cero, no sabía muchas cosas. Uh -huh. Entonces, aquí en este grupo es donde he ido conociéndote y participando y progresando uh -huh. sobre todo, progresando espiritualmente. Recuerdo años atrás, ¿no? Eras <risa> una de esas almas súper, súper religiosa sí, estructurada sí, sí, sí. y la verdad es que ha sido increíble el cambio, que, que, que, con, que con esa valentía, que con esa perseverancia, que con esa insistencia has logrado en ti. Me costó bastante, digo. Mi felicitación, y sí, claro, lo hemos visto. Sí. Todos nosotros hemos visto cuánto le cuesta a un alma Aperturarse, expandir la conciencia, abrir el corazón Reprogramarse y reestructurarse con, totalmente Así es. Y bueno, sí. la verdad que es fantástico que estemos aquí y compartamos Pero me ha ayudado bastante El progreso espiritual va de la mano de lo material uh -huh. Las cosas que a mí se me complicaban bastante Ahí van fluyendo un poquito más este, Ya no me desespero, ya no reniego Ya... Yo sé que es por algo ahora, que las cosas suceden por algo. Aquí lo aprendí contigo. Exacto. Y además de aprenderlo, uno recibe permanentemente pruebas, señales, de todo eso, ¿no es así? Sí, ¿Citli? Sí, sí. Y bueno, vamos a entrar entonces al tema de que hoy nos trae a esta filmación y a esta plática. ¿Tú dirás, Citli? Bueno, es que en el progreso de estos casi cinco años... Pues vas conociendo muchas cosas, pero como quiera como que lo básico que a veces considera uno uh -huh. eh, No se entiende muy bien Yo quisiera que me explicaras muy bien esta cuestión del aura Ah, ok El aura, eh, a veces tenemos malas concepciones eh, Dice uno, ay te veo el aura que es color rojo, que la traes color anaranjada o azul o verde este, Primeramente quiero saber qué es el aura bueno, ahí está. Sí, realmente eh, el tema del aura es un tema recurrente. ¿no? Mucha gente llega a uno eh, esperando que viéndoles o percibiéndoles el aura uno pueda explicar el tipo de, de persona que es, el tipo de energía que trae. Realmente no es tan simple. Lo que nosotros llamamos aura eh, no es ni más ni menos... Y las radiaciones energéticas que emanan de las energías del interior, del íntimo e inclusive del espíritu Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y las energías también del espíritu Se ven proyectadas en nuestra aura, es como un foco de luz El foco de luz genera esa luz, no... Por, por, por el aura o por el espectro luminoso, sino que lo genera gracias a ese, eh, a ese centro, a ese núcleo que está, gracias a la energía eléctrica, provocando esa, ese chispazo. ¿sí? Y el aura entonces, ni más ni menos, son esas radiaciones energéticas que se proyectan fuera de nosotros. Ahora, son completamente volubles Son cambiantes No se puede decir que una persona Si en ese momento trae un mal aura O un aura eh, densa, oscura, negativa Entonces la persona es negativa No, simplemente podemos decir que en ese momento es así Pero que tal vez El resto del día o el resto de la semana traiga de forma más constante, otro tipo de energía. Es como las chicas, Zitlali, uh -huh. sí, que cuando salen eh, en cámara o cuando se les toma no. una, como tú, una fotografía, vienen, se pintan, sí, se peinan, uh -huh. se ponen ropita bonita. Uh -huh. Y todo eso, claro, lo hacen porque eh, quieren mostrar lo mejor de sí, quieren destacar lo mejor de sí. Pero no estás así todo el día, Sitlali. No. Uh -huh. Claro si de repente llegamos a tu casa y te cabemos en cualquier momento y te vamos a ver de, con las chanclas y con de, la ropa de la vieja podonga de la vieja podonga <risa> <risa> nah, nunca vas a tener una vieja podonga <risa> <Sí, Lee. risa> Este, bueno y eh, esta aura que va cambiando conforme a nuestras emociones pero también cambia conforme a las emociones que absorbemos de, del medio ambiente exacto también ...nuestro entorno influye mucho en lo que respecta a la condición del aura que nosotros tenemos. Entonces, una fotografía Kirlian, ¿sí? que es muy conocido y que se utiliza mucho para poder describir el aura... ...simplemente está reflejando un momento, no nos está diciendo a nosotros realmente qué condiciones traemos de forma permanente. A excepción, a excepción y esto sí es fundamental de que exista cierto deterioro en, en, en, en alguna zona del aura, que la radiación, el espectro no sea completo. Hay alguna zona que está siendo deficiente de luz, y eso es lo que más hay que observar. La deficiencia de luz y no tanto el color, o no tanto... Eh, qué tan grande eh, exista, te tenga el aura. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, hay que hacer un estudio, un estudio. Si recurrimos a la foto, Killian, hay que sacar varias fotografías. Si recurrimos a una persona que puede percibir, que puede tomar nota de cómo están nuestras energías también a través del péndulo o a través de la sensibilidad, pues hay que hacer un estudio de, de varios días. Y entonces sí, ya con todos esos datos podemos decir en qué condición energética nosotros estamos. Pero no se puede de una sola vez determinar eso. Porque el aura sigue siendo una condición energética, algo superficial. Es como eh, la ropa que traes. No, como tú te vistas el día de hoy, decíamos recién, es porque estás vestido todos los días de la semana. Okay, es cambiante. Es cambiante, exacto. No define lo que somos. No define lo que somos el aura. Claro que si nosotros tenemos un avance ya muy consolidado, muy establecido, muy luminoso, entonces lo más seguro es que la mayoría del tiempo y del, del día y de la semana y del año estemos con un aura radiante. Y eso es lo que se busca, estabilizar esa fuerza y esa energía para que el aura esté en esa condición de forma permanente. Y el aura sí, genera vibraciones que atrae, no que crea, sino que atrae condiciones favorables o desfavorables. Okay. Entonces yo con mi aura también puedo afectar a otras personas. Con tu aura okay. puedes afectar a otras personas, claro que sí. Okay. ¿Sí? Y puedes atraer personas positivas y negativas hay gente que se queja que, que nunca encuentra el amor de su vida que nunca encuentra buenas amistades que siempre tiene pleitos laborales de forma permanente y constante y claro lo más seguro es que las vibraciones que a través de su campo áurico se, que se están generando no son las más adecuadas las más elevadas ¿sí? ya estoy entendiendo lo mejor Uh, también quería mencionarte esta cuestión de las dimensiones, Diego. No, Ahí está. No estoy así muy... Todavía uh -huh. me falta entenderlo mejor, las dimensiones, porque estamos en una tercera dimensión. Esto es una tercera dimensión, así es. Pero, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuántas dimensiones hay? Uh -huh. Bueno, el tema de las dimensiones está más o menos comprendido y entendido, porque se sabe que lo alto es... Y lo ancho es una primera y segunda dimensión Lo alto, lo ancho y lo profundo ya es una tercera dimensión Lo alto, lo ancho, lo profundo y lo sutil ya es una cuarta dimensión ¿Sí? ¿Pero qué es lo sutil? Las, las dimensiones de existencia Podríamos nosotros hacer referencia a que una primera dimensión de conciencia Son las que llevan las piedras es una primera dimensión, es muy estática, muy fija, muy lineal Una segunda dimensión de conciencia, de existencia, de vida podría ser el reino vegetal Una tercera dimensión de conciencia es la del reino animal A la cual nosotros pertenecemos Y una cuarta dimensión ya pertenece y corresponde a los seres que nosotros llamamos sutiles energético, pero que son tan reales o más reales que nosotros. Lo que no podemos ver o tocar. No lo podemos ver y tocar, pero de repente sí podemos verlos, verlos y a veces también podemos Percibir. tocarlos y percibirlo, exacto. En esa cuarta dimensión hay que distinguir el bajo astral y el elevado astral. Dimensiones bajas de la cuarta dimensión y dimensiones altas, que son... Como los barrios bajos y los barrios altos, ¿no? En donde en los bajos no habitan la mejor, las mejores entidades o seres y en los barrios altos sí, aquellos que a nosotros nos pueden ayudar. Cuando nos conectamos con una cuarta dimensión, cuando despertamos la visión espiritual de acuerdo a nuestras vibraciones áuricas, las condiciones predominantes en nosotros, entonces... ¿Nos conectamos con el bajo astral o con el elevado astral? Generalmente es con el bajo astral. Por eso aquellas personas que despiertan su visión sutil se asustan muchísimo. ¿Por qué es más fácil con el bajo astral? Porque aquí en la tercera dimensión las bajas vibraciones son las que tienen una mayor predominancia y nos afectan a nosotros muchísimo. Fíjense ustedes, fíjate tú, Citlali. ¿Cuántas cosas positivas podemos hacer de aquí a la esquina? ¿Cuántas cosas negativas? 3 a 1, Lo más seguro es que sea mucho más fácil hacer cosas negativas. Es más difícil, no imposible, pero sí más difícil hacer cosas positivas. ¿Subir una montaña cuánto cuesta? Bajarla es bien bajo. ¿Construir cuesta muchísimo? ¿Destruir es más simple? En esta tercera dimensión, hasta el día de hoy, rige... Una fuerza negativa con mucho mayor poder que la fuerza positiva. Lamentablemente así se ha dado hasta el momento en los últimos, podría decirte que 200.000 años. ¿sí? En los últimos 200.000 años es lo que en este mundo ha prevalecido cada vez con más fuerza. Y yo creo que en estos momentos estamos tocando fondo. Ya más negativo que esto, más oscurantismo que esto, es imposible. Tanto así que ya empezó a emerger la luz, ya em empezó a emerger las posibilidades de cambio y de transformación. Pero aún nos no falta bastante recorrido. Y cuando entonces al final despertemos a la cuarta dimensión, vamos a conectarnos con esas esferas elevadas, aquellos que hayamos tenido las condiciones adecuadas. ¿Trascenderíamos a una quinta dimensión? No, a una cuarta. Ya para la quinta se necesita mucho más trabajo. ¿sí? Pero alcanzar una cuarta dimensión de planos elevados ya es la liberación. Alcanzar la liberación ya nos facilita enormemente poder luego, eh, con un trabajo guiado, orientado, protegido, Alcanzar definitivamente la quinta dimensión que es el terreno 100% espiritual, ahí no hay dualidad, ahí ya no hay condiciones bajas o elevadas, una quinta dimensión es… Lo engloba todo ya. Exacto, es Perfecto. espíritu puro, es verdad pura, ahí no hay ilusión, porque aún en la cuarta hay ilusión. ¿eh? Entonces podemos decir que nada más hay hasta quinta dimensión. No, hay muchas más dimensiones, muchísimas más. Si ¿sí? algunos hablan de hasta 12 dimensiones, eh, irnos mucho más allá arriba, ¿sí? es difícil explicar la quinta dimensión, mucho más complejo sería explicarles dimensiones por encima de la quinta. Pero nosotros, nuestra meta es alcanzar en primera instancia la liberación, una cuarta dimensión elevada, y luego, por supuesto, alcanzar la iluminación. Entrando a una quinta dimensión okay. Entonces seres de quinta dimensión son seres iluminados Sí, los seres de quinta dimensión ya son seres iluminados Los seres de cuarta dimensión eh, De un plano, de una astralidad elevada Están en progreso Se les llama adeptos Ya tienen facultades, poderes Un avance importante Muchos de ellos están encarnados aquí Pero todavía no se han iluminado pues ¿Sí? es que es, es, es un poquito te choquea a veces cuando estás en la matrix cuando estás muy metido en la matrix te choquean estas estas cosas como que no las entiendes muy bien entonces este por ejemplo la gente que percibe seres que, que ya murieron sí. esos seres en qué dimensión pueden estar los seres que ya murieron sí, los fantasmas los bueno, que se llaman así exacto la gente que desencarna sí claro fíjate generalmente, la gran mayoría de las personas que desencarnan, y yo sé que esto puede resultar fuerte, puede resultar choqueante. Bueno, tú estás acostumbrado, ¿no? Pero tal vez los que están detrás de la pantalla no estén tan acostumbrados a escuchar esto. Pero desencarnar no es ir a un terreno en donde la luz es la que rige. Lamentablemente no es así. Mientras nosotros tengamos pendientes en la tercera dimensión, aún seguimos siendo esclavos. Si nosotros no hemos alcanzado la liberación, entramos a un cielo del bajo astral. Aunque sea todo maravilloso, aunque haya seres de luz y, y sintamos que ahí está nuestra familia y tengamos el sueño o ese paraíso que tanto hemos deseado, eso sigue siendo una trampa. Una trampa para obligarnos de nuevo a encarnar, para obligarnos a seguir con esta condición de, de, de alimentos para aquellos que rigen este mundo. Entonces ellos si desencarnan no pasan a una cuarta dimensión, siguen estando en una tercera dimensión. Pasan a una cuarta dimensión de bajo astral. De bajo astral. Las personas ah, en común desencarnan y pasan ¿a cuarta, a cuarta dimensión del bajo astral en donde los que rigen no son entidades muy benéficas. Porque si fueran tan benéficos, pues realmente eh, nos harían a nosotros comprender y entender y dar todas las herramientas para liberarnos de este mundo. Entonces, ¿Sí? si yo <risas> llego a ver personas que ya fallecieron, no es bueno. Ah, ok, ok. Si nosotros estamos encarnados, vemos personas desencarnadas, no, eh, nos rodean. De hecho, si desarrollamos un poco la visión espiritual, lo podemos ver. Hay mucha gente desencarnada que quedó en esta tercera dimensión. Todavía no ascendió a esa cuarta dimensión. sí. Que es necesario? Que lo haga. Porque si se detiene aquí, pues su alma se va a dañar más. El karma que va a generar va a ser mayor. Si va a la cuarta dimensión, tiene que ir lo más consciente posible para no caer en muchas trampas. Porque recuerda, recuerda. Si tú te vas con muchos deseos sin cumplir aquí, no solo te obliga todo eso a regresar, sino que además eso se va a alimentar en ese cielo o paraíso que es ficticio. Y entonces, claro, al regresar venimos mucho más esclavos, mucho más atrapados, mucho más llenos de deseos. Realmente está muy bien hecha la trampa. Eso no significa que no podamos salir, que no exista ayuda, que no exista eh, ciertas circunstancias en donde se puede engañar a la Matrix, engañar a la ilusión y entonces poder obtener esa liberación. De hecho, hoy en día está sucediendo más que nunca. Pero para eso necesitamos méritos, necesitamos trabajar por nuestro avance, por nuestro crecimiento, así como tú lo hiciste, Zitlali a pesar de los obstáculos, a pesar del de, de sufrimiento, del dolor, de la reprogramación que tenemos que hacer, hay que seguir adelante porque en nuestro corazón está la verdad. En nuestro corazón está esa brújula que nos lleva directamente al camino para salir de esta cárcel en la que estamos. Y entonces nuestra aura cada vez más se va a asemejar a ese foco de luz en donde los colores van a ser completamente radiantes, brillantes, y se van a establecer cada vez más. Eso habla entonces de un alma saludable, de un alma que está a punto de realizarse, de, de llegar y dar ese salto cuántico. Entonces puedes, falleces con, con cierto conocimiento, ¿verdad? Desencarnas sí. con, ese, con cierto conocimiento estando de aquel lado eh, hay posibilidad de liberarte ya cuando desencarnas eh, si no alcanzaste a liberarte aquí en la materia muy ¿puedes bien. alcanzar a liberarte? muy buena pregunta si sí puedes alcanzar puedes alcanzar a liberarte uno desencarna con karma y los maestros te rescatan de las garras de estos depredadores regresivos que se hacen pasar por dioses <ríe> y no lo son pero se te rescata y se te da a ti un servicio, o una posibilidad, mejor dicho, de servir a la humanidad sin volver a encarnar. Eso es posible, pero claro, hay que haber hecho un buen papel, un hay, que, hay que haber hecho un buen trabajo mientras encarnamos, hay que merecerlo eso, y ese es uno de los caminos. O sea, al desencarnar con karma de repente, como hemos hecho muy bien nuestro trabajo, hemos avanzado mucho, se abre esa posibilidad en donde los seres progresivos, los verdaderos maestros y seres de luz y hermanos mayores nos eh, cobijan y nos dan la oportunidad de no regresar porque abogan por nosotros, porque se hace ahí un, un, un, un intercambio energético y entonces, claro, nosotros a ese karma lo tenemos que saldar sirviendo y ya no volvemos a encarnar. Esa es una posibilidad. Este trabajo energético, este trabajo de progreso espiritual, es la alquimia, ¿verdad? Claro. La alquimia es transmutación, sublimación, elevar la vibración de nuestras energías. Y estas almas que han producido una alquimia ya importante en sus vidas, se les ha llamado eh, santos, ¿no? Hay mucha gente que les pide a estos santos, que, que les ora... Eh, que, que les eh, bueno, les reza y les da ofrendas y claro, ellos responden porque para ellos es muy beneficioso poder servir a, la, a las almas que están encarnadas y entonces, claro nos benefician a nosotros, se benefician ellos pero no cualquier alma llega a esa condición, ¿sí? Entonces, a ver si entendí eh... Si le pides ayuda a una persona, a un familiar tuyo que ya falleció, Ajá. ellos también te pueden ayudar o nada más los maestros te pueden ayudar? Sí te pueden ayudar, sí te pueden ayudar los familiares, Ajá. pero esa ayuda muchas veces cuando no ha sido supervisada por los seres progresivos puede resultar a veces mucho más dañino que la situación en la que estamos viviendo. Porque como las familias aquí, muchas veces ayudamos a nuestros hijos, ayudamos a nuestros sobrinos, creemos que les estamos ayudando porque vemos esa necesidad y las cubrimos. Y de repente lo que estamos haciendo es pues impedirles que aprendan la lección o la enseñanza que ellos necesitan vivir. ¿Sí? Entonces... Cuando muchas de nuestra familia muchas de nuestras almas que están encarnadas en ese bajo astral escuchan nuestra eh, petición, nuestra oración eh, y entonces se acercan de forma desesperada, angustiosa por venir a ayudarnos, porque están mortificadas porque su hijito que ya tiene 40 años, 50 años, está sufriendo... <risa> y viene y le ayuda, y le arregla, y le resuelve el trabajo laboral, sentimental, amoroso, posiblemente lo que esté haciendo esa madre abnegada, ¿sí? es impedirle a que su niño de 40 años aprenda lo que tiene que aprender. A veces pasa eso, a veces sucede eso. ¿sí? Sucede aquí en este plano y sucede también en los otros planos. Pero claro, si esa alma ya está en, en un plano astral elevado, entonces ya se consulta de forma mucho más sabia, ¿sí? Si esa alma ya está liberada, entonces ya puede ver el espectro mucho más completo respecto a si esa ayuda que está pidiendo le va a ayudar realmente o le va a obstaculizar en su avance. Ok, entonces primero debemos de ver a quién le pedimos ayuda. Mira. Eso es importante, eso es fundamental Pedirle ayuda, yo, le, yo recomendaría y sugeriría Que pidamos ayuda a los seres trascendidos, a los maestros A los seres progresivos que están realmente para conducirnos hacia la liberación Pero no solo dirigir nuestra petición a los seres avanzados Sino revisar muy bien esa petición que tenemos Porque esa petición que tenemos muchas veces está basada en la forma, está basada en las cosas efímeras, vanas, intrascendentes Quiero encontrar el hombre de mi vida, sí, pero es que no se trata de encontrar el hombre de tu vida Se trata de encontrar el amor, el verdadero amor Necesito pagar la tarjeta, necesito dinero No, no, pero es que lo que necesitas es saber, ordenar tu vida Lo que necesitas es valorar las cosas y, y desenvolverte en tu vida con conciencia entonces las peticiones sugeridas deben ser siempre dirigidas al aprendizaje porque esta, esta oportunidad de vida debe ser vista como una oportunidad de crecer y de aprender es una escuela La verdad que sí. Claro. entonces aprender crecer es lo más importante y eso es lo que debemos de priorizar entonces pedir Ciertas cosas si nos corresponde para nuestra trascendencia, nuestro crecimiento, es fundamental siempre eh, remarcar. ¿sí? Pido tales cosas pero siempre y cuando me corresponda y me permita a mí crecer y ayudar. Y esa humildad y ese egoísmo, capricho o ambición que se deja de lado, ese escuchado ya por los seres que realmente nos puedan ayudar, sean o hayan sido familiares o no. Pero aparte recuerda, si, claro cuando uno está en ese estado de conciencia, de, de cuarta dimensión, elevado, uno ve como familia a todos. Sí. La familia sí. somos todos. Así es. Y uno ayuda a, a, a cualquier alma desde ese estado, eh, más allá de si hayamos nosotros encarnado como familia o no, en las anteriores vidas. ¿Sí? Y bueno, yo contigo me ha tocado aprender lo que es Reiki. Me sí. ha tocado ayudar con el Reiki. ¿El Reiki es energía? Exacto. El Reiki, el Reiki se supone es canalizar las energías más elevadas, aquellas que descienden desde la quinta dimensión. Pero claro, Muchas veces el reikiista no tiene la preparación adecuada y cuando hablo de preparación no hablo solamente de sintonización o de cursos, hablo de avance, hablo de crecimiento. Eso es fundamental. Antes, para pasar de nivel a nivel en Japón, pues se requería que el estudiante de Reiki haya demostrado su progreso, su maduración, su conciencia, su vocación de servicio, su desarrollo de amor. Y entonces el maestro le iba dando esa oportunidad, esas iniciaciones o sintonizaciones según correspondiese de acuerdo a la condición interior que tuviera. Pero aquí en Occidente, bueno, se la separó en cursos, y se la, se la da a cualquiera que tenga el dinero para pagar ese curso y no debe ni tiene que ser así por ende el reiki que se transmite y que se canaliza muchas veces no es el de las energías más elevadas porque pues depende mucho del canal siempre muchísimo si yo soy una persona que está eh, contaminada que tiene todavía mucho dolor y mucho sufrimiento y me pongo a dar reiki pues al no haber trabajado todavía en mí lo suficiente, lo que voy a canalizar no va a ser lo más adecuado. Y yo sé que muchos reikistas no estarán de acuerdo con todo esto. Pero esto no se basa a la enseñanza que yo obtuve, se basa a la experiencia y al sentido común. Me voy dando cuenta, en mi condición de maestro reiki, que no a todas las personas puedo darle segundo, tercero, cuarto nivel. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dice que no está preparado todavía, tiene que seguir trabajando en él. Si yo les doy todas las iniciaciones y ya la, lo transformo en un maestro reiki, no habiendo tenido un cierto grado de desarrollo y de evolución, entonces la responsabilidad de todo lo que él genere es mía también como maestro. Uno debe de ser responsable de las herramientas que le entrega a la otra persona. Y esa otra persona tiene que estar preparada, como todas las cosas, en la vida. El conocimiento es poder. Y si ese poder es utilizado de forma negativa, pues entonces... Donde entra el karma, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, corazón. Ya hemos grabado bastante. ¿Viste? No fue tan difícil, ¿eh? ¿No? Estabas nervioso al principio, pero ya después ya, me se resulta. dio. Gracias, Itrari por no, participar. Gracias, eh. gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Muchas gracias por ser mi maestro. No. Este y bueno, gracias a ustedes por seguirnos y llegar hasta aquí. Espero que les haya servido esta charla y un abrazo fuerte para todos. Y bye, corazón.